Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les tengo novedades acerca de Trust Investing. Este, como saben, el día 26 de agosto, Fabiano Lima, uno de los CEOs, cerró todas sus redes sociales, puso este mensaje y esto es lo que dice. Mirar, el 26 de agosto puso este comunicado. Con objetivo para seguir con foco en nuestra comunidad, tomamos la iniciativa de deshabilitar los demás medios de comunicación, TikTok, Facebook e Instagram. Pero no solo esto, sino que también puso este audio antes explicándolo. Hola, buenas noches a todos, seguidores de Hola, mi canal Telegram. Es con mucho, mucho gusto que vengo aquí a, a grabar este, este audio. Eh, hoy he hecho un comunicado personal, es muy bueno, dejar muy claro que es un, algo personal, una decisión personal de desactivar mis redes sociales. Eh, TikTok, Instagram y Facebook. Y eso tiene un motivo. El eh, primero, debido a miles de mensajes negativas amenazas y además de muchísima gente utilizando eh, mi imagen personal para engañar nuestra comunidad. He decidido activar especiales y no me comunique con nadie la misma vez porque por el telegráfico mi canal y espero que nadie haga un canal parecido con el mío lo sepa ese es el canal oficial <tose> eh, tres también tiene su canal oficial está en las redes sociales y eso es una decisión personal mía para seguir trabajando por la comunidad enfocado en el trabajo en los resultados eh, ver lo más rápido posible y traer buenas noticias a nuestra comunidad. Entonces, ese es el motivo que he quitado, he desactivado mis redes sociales para dejar de recibir mensajes por la madrugada, amenazas y además, que mucha gente utilice mi nombre para engañar a otras personas de la comunidad. Espero que todos comprendan el motivo y nosotros aquí seguimos, seguimos trabajando por nuestra comunidad una comunidad muy grande y con gente en todos los países del mundo. He grabado español porque la mayoría del grupo de Telegram eh, es de habla hispana. Entonces quiero agradecer la comprensión de todos, eh, a todos los seguidores de mi canal. Un fuerte abrazo a todos y espero que entiendan mi decisión. Un fuerte abrazo. Y la verdad es de que mmm, tampoco me sorprendió, para mí Trusion Investing ya está muerto y hay que denunciar, pero este el día de hoy ha puesto en su telegram que os dejo el link en la biografía para que lo vean en la descripción, va a haber un directo al parecer a las 11 de la noche hora España así que bueno eh, os dejo aquí el enlace para que se puedan meter lo puedan ver, yo estaré al pendiente y les subiré el resumen de lo que dice Este, a ver, a ver ahora que nos inventan o Qué es lo que dicen, pero bueno ya saben en este canal van a estar informados que tengan un hermoso día y nos vemos más tarde, hasta luego feliz domingo